Tono Gumiwa no Supansa Primero gracias por haberse tomado el tiempo para venir hasta acá eh, Seguramente hay en, en la nota de prensa Esta es, es la mi tercera película que hago en construcción de la argentina y, bueno, ha sido todo un viaje, hacerla movernos a, a, a Perú Yo soy peruano argentino, vivo acá, pero... Un director siempre desarrollar una narración de, de, de cine de, de, de allá también. Y bueno, una suerte de poder armar un video elenco, tener a Benja que, que a Benja cuando está esta idea de hacer esta película era una sinopsis, me acuerdo que nos contamos y que, che, Beja, estoy pensando en este proyecto, todavía no está escrito el guión, y me gustaría que mira vos oh, bueno, me interesa, nos el flor a, a y, y, y bueno, él, él puede decir lo que fue el viaje de, de ir allá, pero la verdad que fue, fue muy lindo porque se armó un, un grupo entre el, todos los actores peruanos, un, un equipo que la verdad que es realmente una coproducción en el sentido de trabajo, porque viajaron técnicos de acá, y además de, de, de querido Benja y para mí es un, una suerte tener a alguien que, que le haya metido tanta garra y que le haya encontrado ese, ese ángel que él lo tiene pero que se lo transmitió al, al personaje de Fabundo con, con mucho amor ¿no? y, y de alguna manera sin, sin temor a, hacer, a mostrar la ternura ¿viste? nosotros ahora quizás estamos acostumbrados a, a a enfrentar la vida un poco más fríamente, qué sé yo, y, y poder hacerlo desde este lugar ah, fue, fue un, un placer. Venga, yo le quiero agradecer a todos que vinieron este, eh, aquí a, a la DAC eh, a ver la película. A mí la película me representó, yo lo he escuchado muchas veces, siempre escuchamos que es una película es un viaje este, interminable, una especie de batalla contra todo, y esto fue. Este, digamos, el, el zoom de las aventuras del viaje que era firmar al Valle Sagrado en Perú, y la firmar a Lima, representó, eh, por supuesto, eh, un viaje en traslado, pero sobre todo una gran aventura con muchos, con muchos contratiempos, con muchas alegrías, con todo lo que se tiene una película en el medio de la montaña este, y a otra parte de Lima, y aquí en Buenos Aires. Este, eh, y siempre eh, entiendo que, se, que, que lo vivimos como una aventura feliz, depende eh, eh, de, de, de que estábamos contando una historia que, que iba a sin cabezas a, a, a cambiar ciertos paradigmas, sobre todo en, en Perú. Eh, así que yo, yo, yo soy muy orgulloso de haber participado de la película, muy contento de, de seguir promocionándola, que siga yendo sus estrenos, que siga abriendo sus puertas y eh, bueno, aquí estamos, para ponerle la cara y el cuerpo. Así que estoy, estoy muy agradecido de que siga teniendo. Tenemos no encuentros con profesionales y va a tratar en el público y, y lo bueno es que la película y después este, siguen bien, viste, este, así que bueno, esa es nuestra, nuestra historia con el Sí. Eh, ¿Querías hablar de cómo se gestó? ¿De dónde salió la idea misma dedicatoria ahí? Si tiene algo que ver? Bueno, la digo es a mi madre, que en verdad la, la perdimos. Eh, antes ah, del 2019, que fue el que firmó la película eh, y bueno, es, es, de alguna forma ella en mi eh, entorno fue como el baluarte de la familia y esta película habla sobre, habla sobre eso, sobre lo que son las familias sobre que, que no hay una sola manera de, de crear la familia y la película nació de eso, con, con, yo tenía ganas de trabajar con una mujer como para crear esta historia, entonces me convoqué a una guionista peruana llamada Mariana Silva Grigoyen, ella es guionista, es dramaturga y una persona muy talentosa y, y, y la propuesta con ella fue, quiero, quiero hablar sobre la, sobre la familia pero necesitamos encontrar algo que, que sea un, un punto en común entre nosotros y empezamos a darnos cuenta ¿verdad? de lo disfuncional que eran todas nuestras propias familias, <risa> <risa> y, y eso fue lo que nos llevó a decir: bueno, vamos a, a, a pensar, a encontrar una historia donde hay confusiones, hay contradicciones, pero lo que es motor finalmente es eh, el amor. Entonces, no, no, no, no planteamos la película como una un especie de manifiesto sobre, sobre el. el, el la cuestión de la identidad sexual, sino justamente ir a otro lugar que es hablar sobre lo que todos tenemos en común, que es poder vincularnos con nuestras emociones, más allá de si queremos estar con un hombre o con una mujer. ¿no? Y bueno, ese fue el, el, la génesis. Eso. No sé si te contesta No, me faltaría saber cuál es el nombre de la <risa> El abuelo está mencionado, Fede. ¿Qué es el nombre sí, de, de la abuelo? Que, que, es una abuelo la abuelo. que, que bueno? no está más. Sí. Eh, hola. hola. Bueno, a, yo les confieso que terminé llorando. Sí, ¿sí? Me encantó la escena de. Y, y es un lindo mensaje, ¿no? De, a, a todas esas parejas que a lo mejor eh, las parejas del mismo sexo que tienen estos problemas, estos planteamientos no ahora, en el caso de ellas que, que necesitaban dinero para, para, para todo el proceso de, de ser malo. ¿Crees que a través de estas historias con humor, con, con un poco de, de la ficción normal de una película, crees que puede ayudar a que las sociedades puedan aceptar? Porque en historia se ve que Martina en su trabajo estaba encubierta, nunca que tenía una relación con una persona del mismo sexo. Entonces, el cine, el humor que es que pueda ablandar un poco estas sociedades que son tan... Yo soy venezolana y allá también eh, se lucha mucho con, con eso, no hay ese proceso tan abierto como lo tenemos acá en la Argentina. O sea, el cine puede ser un ablandador, por decirlo así, de la sociedad respecto a este tema. No, yo creo que ayuda a generar conversaciones, ¿no? No que vamos a cambiar el mundo, pero sí generar charlas y abrir un poco la cabeza. Estamos de lo que pasó en el Perú, que muchas personas se acercaron, nos entrevistamos también en la salida de la película y hablaban. Es importante hablar de estas cosas y hacerlo desde un lugar más cercano, ¿no? Nosotros nos pusimos de, de meta de no querer bajar línea en ningún momento, no, no querer decir, no ser militantes, sino justamente habilitar eh, una conversación y, y, sí lo puede hacer el cine, ¿no? es, es, eh, generar charlas eh, en, en, entre el, el propio grupo familiar. ¿no? Quiero decir, eso es de alguna manera lo que fue. Vi muchos casos de, de familias que fueron juntas a ver la película o que decían eso de, de chicas. Porque esta historia suscribe a una pareja homosexual ¿sí? como se a decir, esa chica. A mí me pasó de leer que compraron la entrada, este, que no se animaba a decir de los padres, me han comprado la entrada de los padre. Yo los invito al cine y ¿no? me <risa> Bueno, hablemos de este tema. Eh, yo me sumo a la respuesta de que yo creo que, que sí, que esto, este, esta película en el, el periodo de su nos reveló mucho debate, mucha conversación. Eh, y yo sí creo que es un un ápice, un, un pequeño grano para empezar a cambiar ciertas cosas, siento también eh, con mucha modestia que los artistas somos, en el caso de Jean Blanco, que yo le dirigió, eh, hay momentos en donde los artistas se nos hace más fácil ser valientes, porque ya eventualmente, digamos, las ganas de, de decir algo este, requiere cierta valentía, tanto con las canciones, como con la canción, como con la plástica, como con la, la, la intervención que haga en el mundo y yo sí creo que, que es una manera como de empezar a cambiar algo y de que te animes a, a plantear un problema escuchaste una canción que en la letra sentís que está hablando de vos y te interpela, una película que decís yo o estuve en la misma o tengo amigos que están en la misma este, para mí está muy bien generada esa, esa, en el caso del personaje de Martina esas dos dimensiones que ella tiene que, que no, no quiere plantear porque está muerta de miedo porque pasa que alrededor eh, hay gente que está siendo discriminada y quiere hacer un contenedor sobre de la sociedad peruana a mí me pasó cuando fuimos a hacer la rata de prensa eh, para el terreno en Perú eh, que me preguntaban bueno cómo ves eh, la, la situación en tu país comparado con, con Perú y la verdad es que en términos vamos a decir puntualmente voy a suscribir puntualmente por ejemplo el del derecho del matrimonio igualitario nosotros en este país cumplimos 10 años del año pasado a ver, este año, pero el año pasado este año entonces me daba como con un el juego de decir, mirá, estamos como ah, en otro planeta, ¿viste? Claro. Y dice, bueno, es una película que vino a, a, a, en muchos casos a y vuelvo a lo que dijo él, a abrir conversaciones sobre el tema. Pero yo sí creo que puede pasar o sea, a poco, ¿no? Sí, yo quería plantear que en tu, en tu personaje, Benjamín, sí. más allá del tema sexual, eh, de la sexualidad de las chicas. Eh, hay un engaño donde se, usa, donde se usa tu personaje como un semental eh, sin decirle absolutamente nada y pinchando el, el preservativo con lo cual le podría haber dado HIV, cualquier otra veneria y, y podría no, no haber querido tener eh, el hijo no, no sé si más allá de la cuestión eh, LGBTQ+, también pensaron en eso, que me parece a mí que es un mal mensaje no solamente por encajarle a alguien, un hijo, eh, sino también porque podría contagiar enfermedades porque eran desconocidos, que bueno, nunca se habían visto Yo te contesto lo que pienso sobre eso, ya, porque primero estamos contando una película y más todos es un ejemplo ¿Sí? debe ser, esta eh, es una película donde los personajes se equivocan, se confunden digamos que es una manera de poder atravesar una historia y, y crecer. Si no, no las películas todos ser, serían buenos, harían siempre lo correcto y sería entonces, todo una historia para contarlos. ¿no? Me parece que queremos trascender un poco la, una mirada que es encasillar que algo quisiera eh, que hiciera, está mal, sino ir al otro plano que es su necesidad de amor y las dificultades que la llevan a, ¿no? a tomar decisiones erróneas, o impulsivas y que aún así eh, uno puede encontrar en, en, en eso una luz, un camino para, para transformarse y que gane el, el, el amor, digamos, no Entonces eh, entiendo tu punto de vista, de hecho en Perú sí hubo controversias sobre ese tema, pero creo que también tiene que ver con, quizás con que no hay muchas historias contándose sobre esto. Entonces, si, si un personaje hace algo que está mal eh, de repente es como el emblema de, de un sector, ¿no? Y, y no es la idea, digamos. ¿no? Es justamente eh, la particularidad de esta película eh, es que, bueno, se equivocan, No lo estamos juzgando, digamos, porque no, quién soy yo para decirle qué, qué es lo que tiene que hacer. De hecho, hay, hay una voz que, que es la del de personaje de Sofía, que plantea la contradicción, pero está, está a favor, o sea todo, digamos, eh, las, en las historias de, de, de, de la República griega son conflictos, si no serían no reales la película, y donde no nos animaríamos a mostrar nuestros defectos y nuestras, nuestras fallas. Así que eh, está bien la observación desde el lado este, eh, del cuidado del cuerpo y demás, esto es una historia donde hay, hay, hay un impulso que viene a desencadenar toda una.. Si no sería real. Bueno, si no, no sería, si o no, por lo menos no sería, este, digamos, esta es una historia que, que viene a mi entender, este, viene a, a, a contar que necesitamos poner el amor por encima de cualquier o, otra circunstancia en clave de comer. Este, este, eso no quiere decir que vaya a ser un ejemplo. Eh, de ese modo ya, este, y entiendo el aporte, pero, pero, pero no, yo no me presto, por lo menos desde el momento de que lo leí, el momento de que la firmamos, nunca esté como, a desde la como apocada de ese la una pregunta, sí. Benjamín, sí. habiéndote visto en programas de humor, siendo cantante, en, también siendo actor, ¿cómo te sentís ante la imagen de ser un Thor argentino? ¿Un Thor argentino? <risa> sí, los músculos sí, los millones de dólares, Te este, agradezco mucho el dinero. Este, acá, para suscribir al comentario de la película, en esta, en, esta, en esta producción puntual, algo conversado con el director, exageramos un poco con la teoría de todo el look extranjero. De hecho, eh, es un texto que está en el, cuando ya se habla mal al bar y, y tiene esa este, fantasía de, bueno, un extranjero, se habla mucho de los extranjeros de los rubios. Es algo que Perú está como muy presente en el extranjero, va a Fusco ¿no? este, a, a encontrarse. Entonces, en mi contraste era, era muy divertido. Me acuerdo que fue planteado así como un argentino que parece alemán, pero un bobo total y un argentino. Más argentino imposible. Eh, así que, eh, gracias por el pelo por el tomo. Eh, eh, acá, acá el look estuvo como exacerbado, para decir bueno, que tenga pinta de holandés. Me acuerdo que era con el pelo, digo, que parece un holandés y, y es acá nomás. ¿eh? No, no, es un comentario estaría además velado con también esta idea de que lo que es de afuera es mejor. ¿no? Claro. Sí. Muy mejor, Muy Guillermo de Sí, sí, <risa> en realidad creo que aprieta la botonera de todo lo del extranjero europeo, sueco, normal, no sé cómo se la venga, pero sí, el que estuvo como muy hecho adrede eh, para, para que parezca que lo ves caminando por las calles de Cusco, nosotros que fuimos ahí, los ves, los ves holandeses, que están con, con el Morral y la Cantimplora viviendo la experiencia del Valle. Y, la lleva a la gente, ¿no? Sí, sí, los ves, se, se caen de turista. ¿no? Sí, sí, está, está ahí. bien, tiene espacio para eso. Fue como muy, muy pensado. Si, ¿sí? sí, que, que, que, que, que, que tuviera que mirar, pero en cuanto tuviera nobleza, claro. que fuese alguien digamos que igualmente se, se la juega, ¿no? Total, sí. yo quiero decir un puntual, sí. así, que era como lo que habíamos conversado sí. sí. y se, se ve. Y en la sexta, ah, en sí la otra ocasión, sí, se lo y, bueno, o estuvieron sea, sí. contando la no dificultad... No hay nada, hay Sí, sí, ah, oh, Porque, de, acá fue la más sencilla, de, sí. fue el final, que, que fue justo terminado el año, verdad, la película, como a muchas, nos atravesó la pandemia, terminamos de filmar el 23 de diciembre, los últimos días fueron en Buenos Aires, y decidimos con mis compañeros de producción que teníamos que empezar por lo más difícil, que fue poco, y efectivamente fue muy difícil, porque por un lado están las alturas, y que te falta el oxígeno, las distancias son muy largas y había que meter todas las tomas en esos días, que era como el, el arranque de la película y teníamos solo, solo una cantidad de unidad pues, de días ahí, pero al mismo tiempo, bueno, ahí me pongo un cris un, que. Yo te lo Hicimos una gestión, entonces, hicimos un super hotel donde pudimos estar todo el equipo de la 35 5 Estrellas de primera, entonces fue sacrificado. Pero ponían a la cama viste, y podían descansar, arrancar, que hicieron súper desayuno. ¿Y apunaste? ¿Safé? ¿Safé? Uno o dos, como muchas personas del equipo, se apunaron. De hecho, fuimos dos días antes del aclimatamiento. De, de, de, de Les cuento, de, el. No, fue en PISAC, me acuerdo, donde el personaje de sí, le sí. sí. entrega el en, sí. en, en, en dije. Sí. Sí. Ahí estábamos entre 4.000 metros de la metros. Eh, llevando las cámaras, las cámaras de ustedes saben no son sí, sí, los sí. teléfonos. Sí. Eh, eh, sí, fue esa ah. parte que yo les quería decir, ahora me adentro a eso, de la aventura de ir a filmar a 4.000 metros con equipos de filmación, eh, con todo lo que se requiere, yo llevamos en el set. No, Tenemos un médico siempre en serio, sí. de hecho la previa, mi mujer que hizo la edición de arte, ella eh, se apuró se desmayó, tuvo COVID, sí. bueno, hay que prepararse bien, entonces antes de ir, digamos, contratamos un médico, hicimos unas charlas, y, ah, y si vos estás en el valle, eh, te algunas menos, o sea, hay que mejorar el film. La verdad que no es fácil eh, filmar ahí, no es fácil. Pero además un amigo me había dado eh, una llave secreta, la comparto, vamos ¿no? a hacer una filmación, que ¿no? eh, es eh, llevar una bolsita de hojas de coca eh, y cuando llegas a un lugar eh, la lanzarlas al viento y agradecer que estás ahí se venían sí, sí, las torquetas entonces y los zapamos como último punto para, para ir a, esta, a este comentario yo cuando vi el plan de rodaje dije que está en el pedo o sea, muy difícil y, y aparte en el camino este, me acuerdo que tuvimos desde que no sé de barro para la escena de la bicicleta y se te cruzan las bajas o sea estábamos realmente o sea se llevó el set un set muy profesional muy completo muy equipado con todo, todo a los 4000 metros, y bueno está se fuesen, ¿sí? ¿no? A ver que ellos las fermentan bien. No era la naturaleza que trabaja en el sol, ya era, viste, que parecía que se... Y no, ni ¿sí? bueno, ¿Puedo, ¿puedo contar y poco la tierra? ¿Sí? Ah, sí, sí. Totalmente. Eh, bueno, antes de iniciar también, ahora pues en película anterior eh, yo había filmado la selva con chamanes y demás, y, y obviamente en eh, Cusco, Sí, digamos que es un lugar donde también hay muchas fuerzas mayores a nosotros dando vueltas, pero también busqué una chamana para hacer una ceremonia antes de iniciar el rodaje. Que fue muy lindo, el día anterior que filmaba, nos lo todos, ella eh, hizo una ceremonia, pero hicimos como una especie que se llama el Pago de la Tierra, entonces todo, una fina llovista nos acompañó y dijo, va a ir todo bien. Eh, Que tenía baja del mar, la lluvia, la tormenta, los vientos que tiraban los tambises, todo estuvo eh, generoso en el pavo. ¿Cuánto tiempo duró la deuda? Fueron 32 jornadas a lo largo de 6 semanas, o sea, eran, fueron semanas de 6 días. Muchas de ellas, entonces fue eh, a también, fue difícil nosotros para poder filmar eh, la, la casa donde transcurre donde viven las chicas y, el, y su padre el padre de Martín eh, no es la no ocurre ahí en, en ese mismo centro digamos el barrio no, no residencial sino ¿no? que falsear muchas construcciones que no se ven digamos pero que, que están porque bueno y eso implicó digamos mucha logística meter los cromas filmar... Eh, según te sí, la elección digamos causarlo. Sí. Yo tengo otra. Eh, Volviendo un poco a lo del amor y la familia, mi pregunta para Benja ahora que son padres, si le diste alguna resignificación en tu personaje. Sí, claro. De hecho, eh, sí. Eh, la resignificación es total en todos los aspectos de la vida y justo acá me tocó acompañar a Yanflaco contando una historia eh, donde un personaje viene en una vida muy estructurada, vamos a decir, este, aburrida, entre comillas, y va a buscar algo y no sabía que lo algo tan profundo, de una manera, como ese, un sopapo de vida este, maravilloso el que recibe el personaje. Y ahora, eh, de hecho, eh, fue de mucha emoción porque nos fuimos al estreno. Este año, pasando los años de pandemia, fuimos a estrenar la película, fue con mi hija, fue con mi hija, este, dejamos. Eh, así que... Sí, me, me emociona diferente, me emociona más, me, entiendo más al personaje, entiendo más a la, a, la, a la pareja de las chicas, entiendo un montón de cosas que él, siendo padre, eh, y, y Mariana, habiendo sido madre reciente, este, la la, Ella tuvo su hijo por inseminación, digamos, entonces, se ah, me hijo claro. me muy directamente. Sí, de... eh, Pude, pude, pude entender también por qué contaba esta historia y de qué manera, así que eh, mi re significación fue total. Vamos para las dos últimas. ¿Hola? Sí, sí. Sí. Bueno, felicitamos por la película, ya no mucho, no mucho porque todo la comunidad tiene un trasfondo social, político, cultural. Quería hacer dos preguntas. La primera es ¿qué te llevó a firmar esta película? ¿Qué te movilizó si hubo alguna influencia personal? Y segundo, ¿cómo pensaron en el título? Porque uno lo puede pensar también como una metáfora no estar encintado y des... salir de ese encintado. Esa es la pregunta. Mirá, yo cuando regresé de adulto a Perú, donde yo había sido, que mi hijo tenía un año, empecé a conocer desde Lima, más, y entender un poco la idiosincrasia, y siempre me, me resultó muy fuerte en contraste con, con Argentina digamos, y, y me, me parece que, a, que allá las cosas no se dicen como se dicen acá que hay, hay un, una estructura patriarcal si quiere decir mucho más fuerte de la que acá había incluso hace poco eh, y me parecía que tenía muchas ganas de volver a hacer una comedia y, y, y poder Tocar un tema que fu fuese relevante para mí, pero que pudiese también eh, tocar otras sensibilidades eh, de, de, de la sociedad. ¿no? Entonces, mi motivación era esa: una película abierta al público eh, y que eh, hacerlo desde el de, de, de humor. ¿no? Y, y, y el título, así como vos decís, tiene, tiene, tiene ese es? sentido. Digamos, eh, es difícil traducirlo ¿no? ¿Y por qué era relevante para vos? Eh, ¿Por qué era relevante contar esta historia? Por, porque me parece que, que hablar, hablar sobre, sobre los vínculos, sobre la familia en una época donde todo es más enfocado hacia el individualismo a, a poder hacer tu camino propio, no importa además es, eh, hablar de familia es hablar de juntarse con otros, de tener objetivos comunes, de, de poder compartir proyectos, yo creo que en la película hay muchas familias, el grupo de amigos es una familia también eh, y por eso yo soy sentimental sentimental, ¿verdad? Al final, y, y, y tenía ganas de contar una película luminosa, eh, especialmente en otros tiempos, ¿no? <risa> La eh, película ya se estrenó eh, no sé, hace poco. En mayo, esperamos ah, un Fue es una repercusión en Perú, teniendo en cuenta cómo la sociedad renueva. Mirá, eh, pasó, pasó, pasó el todo, todo, todo, todo, la verdad es que hicimos toda la botonía, todo el arco de aceptación y controversia, ¿sí? ¿sí? bueno, Entonces, digamos, mucha gente estaba en de la película. Se habló mucho de la película eh, y. Digamos, tuvimos eh, comentarios positivos, críticas desde el lugar conservador, no, o críticas desde el lugar militante, por cómo podemos hacer una película siendo un hombre, digamos, hubo como una controversia, pero creo que la, lo que tiene la película es que está más allá de esa controversia, es una película que digamos, habla, es más llana. Digamos, se habla de cosas que, que todo el mundo la puede entender. Entonces no es una actitud intelectual en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, y, y para mí eso es importante. Y yo sentí dentro, de, dentro del caso del colectivo que, que, que uh, hubo una parte que salió como a, a repetir la película y luego de otra parte como apoyar, de que esto está bueno de que se hable eh, Es una muestra también como muy clara de la sociedad del Perú que es un colectivo muy fascinado, muy apartado. Del, del conjunto de la sociedad. Entonces, a mí me dio esa muestra como.. Eh, por lo general, en, en todas las sociedades, los conjuntos que están relegados, en el momento que alguien cuenta su historia y no, no forma parte, eh, uno, digamos, yo, yo sentí, incluso personalmente, ¿no? Como ese. ese eh, ese rechazo a, por supuesto, sin abrir la película después y hay quienes no se está a ver la película y dicen no, es importante, abre la cabeza, ¿no? que te digo, chicas que invitaban a sus padres, a sus tíos a ver la película para que se den cuenta que la vida que va mucho a casa, bueno... este, que no, me han contado esa historia. Hay gente que no quiere ver. en la está. Y, y a veces la película como ah mirá que quito no, poco mirá que no, era no, chiste te están tragando a todos lados eso eso yo lo puedo contar de primera mano que eh, hay dos personas muy puntuales que me, mirá, me salió bien porque <risa> eh, era casi como una representación de la vida que estaban teniendo